Máximo Squad, acabamos de venir al cementerio para visitar a Ari Máximo Squad, tengo muy buenas noticias Y es que sé al 100% dónde está Ari Mi hija lleva desaparecida de más de un maldito mes sin que nosotros supiéramos de dónde está Pero por fin sé dónde está y hoy Ari va a volver Y es que simplemente viene Squad, vais a flipar de dónde está Ari Arta, ¿Dónde, ¿dónde está Ari? ¡Vas a flipar porque estáis supernado! Chicos, esto es un problemón de dimensiones extraordinarias. Está Arta ahí con Nacar. Y básicamente Arta está súper emocionado porque cree que va a volver a Ari. Lo que no sabe es que ya ha hablado con Calvo. Como recordaréis, chicos, Calvo me dijo que Ari está muerta. ¿Cómo se lo cuenta? Porque básicamente máximo os cuento Hace más o menos media hora, esto no está grabado obviamente Porque no estoy grabando absolutamente todos los momentos del día Que estaba en llamada con Sara y con la madre de Ari Y he escuchado 100% la voz de Ari Ari en su casa, Naka 100% O sea que Sarai tiene a Ari En mi móvil acabo de recibir una maldita notificación ¿Y qué creéis que era, chicos? Era la maldita ubicación donde se supone que está Ari Es un maldito cementerio Así que lo único que cabe esperar Es que vayamos a esa ubicación Y pues, encontrarnos lo peor ¿Ves? Te lo dije, ella era la secuestradora, tío Te dije que estaba lo compichada siempre, con pero, el calvo lo siento, lo siento, Y que Sarai era la secuestradora Yo siento, desde siempre, el primer tenía. día sí, siento, Dije tenía. que Sarai era la secuestradora Yo pues a lo mejor no la Y, lo avisé, lo no, y no, por no, eso... No, simplemente de... estaba en su casa no. y ya está. Pero sabes que por culpa de eso dejamos de ser mejores amigos. Y te lo dije desde el primer día. ¿sí? Bueno, Nácar, no, el, el, el caso es el siguiente. Que vamos a decirle aquí Guille que hemos recuperado a Ari y después nos vamos a por Ari. Sí, ¿sí? vamos, vamos. Como si no pudiera ser más complicada la cosa. Ahora harta dice que va a hablar con Guille a ver si él sabe algo. Tengo que hablar con Guille antes de que lo haga harta porque si no se va a liar. La de Dios. Guille, Guille, Guille, Guille, Guille, Guille, guille. ¿Qué, qué, guille. ¿Qué? No, no, no, no, no, ¿Qué? qué no. Escúchame. No puedes hablar con harta A ver, sí que puedes no hablar con harta ¿por qué? qué? Sí, sí que puedes hablar con harta pero no le puedes decir nada de Ari ni de dónde está. No sabes nada, ¿vale? Si yo no sé que no sé nada si está desaparecida, para vale. Yo qué sé. Para que te centres. El calvo me ha enviado una ubicación de dónde está Ari. ¿Sabes dónde vale, está? En la caseta. En un cementerio. En un cementerio. Así que. imagínatelo Guille. ¿Cementerio por qué? ¿Qué te ha enviado el calvo? ¡No! ¡Dilo ya! Me ha dicho el calvo que Ari ya no está entre nosotros. No grito porque está Está ¿Que se cargó el, el calvo ahí? Sí ¿Que el calvo se o sea, calvo, Sí, el calvo un Sí ¿Dónde está el calvo? Pues en la cárcel está, está Pues en vamos a la cárcel, en la cárcel. Estaba estaba ríendo, ríendo, está. estaba riendo casi Esto se os tiene que tirar, a la... Arta, la... bro Sí, pero no ahora Hay que buscar el momento adecuado ¿Cómo que no? ¡Arta! ¡Arta! ¡Que te calles! ¡Arta! ¡Arta! ¡Para! ¡Para! Ca Cario, ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Me caen! ¡Me has hecho daño! ¡Cállate! ¡Cállate ya, tío! Lo siento. ¿Por qué no le quieres decir nada? Lo siento harta? mucho si te he hecho daño. De verdad, lo siento mucho. Porque no es el momento. Tú sabes que ahora mismo, se lo dices igual, se tira desde aquí arriba. Uf. A ver, tú no sabes nada, ¿eh? Sí. Viene no, no, harta. ¡No! ¡No! Sí, sí, sí, qué pasa, bro? ¡No! sí ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! si estáis grabando. Sé sí. ¿sí dónde está ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Sé dónde está El caso es que, bueno, ya sabéis que toda la, la desaparición y tal, lo de la madre y tal... Creo, creo, creo, de verdad que está en casa de Sarai. O sea, que Sarai ya la ha encontrado. ¡Madre mía! ¿Y por qué no llamamos a Pues Sarai? hay que ir a buscarla, hay que ir a buscarla ya. Voy arrancando el país Hay que ir a buscarla ya. Becario. Y la cosa es que creo que Sarai... Hay dos opciones. O uno, la he encontrado y todo súper mega bien. O dos, que la había secuestrado ella. Como le haya secuestrado, te juro de reviento a Sarai, bro. Pero es que la cosa es que... ¡Hemos encontrado a Ari Cramor! No está muerto. 100% confirmado, pero yo creo que sí. Así que voy preparando el coche y ahora lo vamos, chavales. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Prepara el coche, vale! ¡Bajamos en nada! ¡Que recogemos unas cosas que tenemos aquí! Ver, un ¿cómo? ¿Cómo que está con Sarai? ¿Me está vacilando? No, yo no te estoy vacilando. ¿Y por qué dices? Es está él, él a quien me está vacilando, porque igual el calvo está con pinchado con Sarai. Ni le han encontrado a Sarai ni nada. Lo que hay que hacer es llevarlo a la ubicación que yo tengo. En el móvil. Así que Pero, escucha un Eh. Aparte que yo lo no saber yo más. Frenel, Anakar, o... No, no. Nacar no sabe nada. Nadie más sabe nada. Pues dile a Nacar hace un Pero, ¿Pero ¿por qué se lo voy a decir a Nacar? Por si es con y la si... persona que mejor se lleva de la casa, es su mejor amigo, llevan más tiempo juntos. Lo tiene que saber, él no tiene Eso. que hacer. No, como tuvieron un pique más pero tienes razón. Da igual un pique, esto no es ninguna tontería, bro. Nacar debe saberlo. Vamos a contárselo. Laga, aquí, la carta, la Chicos, os necesito Tengo que ir a casa de Sarai Porque Ari está allí Necesito un coche No tengo coche, tío Yo no, yo Lala, no la, Yo no creo que Lala, sea un No, tema. pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si Arta me acaba de decir Que, que, que Sarai tiene a Ari Vamos a buscarla bueno, No, pero a ver eh, me callo, se ve que tiene otra versión No, Ari está, está Pero ya no hace falta que venga ¿Cómo? Está muerta raga. Y no la tiene Sarai ¿Cómo que está muerta? El calvo Y máximos 4, Siento por interrumpir el video Pero es que tengo una Expresa esa famosa plataforma que es la maldita leche. El primer producto, fijaros que es un monedero. Rara que es la maldita leche, que divertido es esto. El segundo producto, mamá, mamá, es una bolsa de maquillaje super guay. Y el tercer producto que nos han enviado son estas orejas de Mickey Mouse y Minnie Mouse, porque como saben que soy muy bromista, pues me han enviado esto es súper divertido. Es que esto hace la vida más fácil y más divertida. Y lo bueno de todo esto es que esto es de Choice AliExpress. Diréis, hasta qué es eso de Choice. Todos los productos de Choice AliExpress están seleccionados oficialmente fuera de la con precios muy competitivos 10 días de devolución y además el envío gratis muy buena calidad y además precios muy bajos es que imaginaros que hasta hay ofertas de tres cosas por 0,99 céntimos o sea menos de un euro y para el resto de la gente son 5,99 mira aquí está justamente lo de los tres artículos por 0,99 es que mirarás allá está un maldito reloj por 33 céntimos un bolso o unas gafas y utilizando justamente el link que tenéis en la primera línea de descripción Vais a poder conseguir hasta un descuento del 100% No olvidéis comprar ahora porque esta oferta se acaba a las 9 de la mañana del 27 de marzo Y esto lo han hecho porque es el aniversario de Aliexpress Así que era la primera línea de descripción Que con este link podéis conseguir descuentos hasta el 100% Y utilizarlos a partir de hoy hasta el día 27 a las 9 de la mañana máximo squad. Muchísimas gracias Aliexpress Así que ahora sigamos con el vídeo está diciendo que el calvo ha matado a Ari? Sí Y es más, Nacar, tenemos la ubicación exacta del lugar donde descansa Ari ¿Pero cómo no me has dicho esto? ¿Qué haces? Calma, calma, ahí también, que creo, mía, sí. Nacar, que que también disculpa me Disculpa, a comer Y antes de irnos Máximo máximos, me voy a poner las gafas del profesor Arta Soy el profesor bailéticamente Arta El mío más famoso de absolutamente toda la tierra y que tenemos aquí justamente los Acuadragos de Martina, que ahora mismo Está en clase, y si no les doy de comer Pues posiblemente cuando venga Martina Pues me cortará un maldito Brazo o una maldita oreja Cosa que no quiero, por lo cual vamos a Alimentar a estos bichos que son bastante Pero que bastante grandes ya, simplemente Quiero que miréis esto y si Es que normal no son posibles Que son como unas hormiguitas súper pequeñas, con unas patas Que van como en manada, básicamente Comiendo cositas, pero claro Claro, la cosa es que ¿qué es lo que van a comer si bandidamente no tienen comida? Por lo cual, amiguitos míos, Hoy vais a ser alimentados por el doctor más famoso de absolutamente toda la Tierra. El doctor Artar Barkovich. ¿Pero hace cuánto sabías tú Pero, eso? Pero dije que tú ya lo sabías, tranquilo. Como que lo sabía, si ¿Sí ¿Sí no? me convencer no, no, no, ahora hace un minuto. Dos días! ¡Hace dos días! Es que ha muerto tu niño. Por eso vais a cesar y no me lo creo. Por eso que van ahora mismo. Vais a perder el tiempo. ¿No es mejor ir a la ubicación que me ha pasado el calvo. Pero la ubicación del calvo a lo mejor es para hacernos una una Eso que nos queda el calvo, que nos quiere vacilar. vacilar el calvo, vacilar el calvo a lo mejor. Muerta y enterrada. Y es que básicamente hay que coger una maldita cucharada y básicamente ponerlo justamente aquí. Así que echemos esto justamente aquí y mirad. Lo siento, 200 lo siento, cuadrados. lo siento, Pero tenéis que comer para la vez estáis Es que miradlo se está literalmente rodando por ahí por el aire No sé si está viendo Pero pobre ese Así que nada, espero que Martina esté justamente contenta Cuando venga Los vamos a dejar justamente por aquí Y aquí no ha pasado absolutamente nada Otra misión cumplida de Artovich el Doctor es que avisé que era el calvo El calvo era el secuestrador Y la iba a matar La única forma que se me ocurre que Sarai sepa dónde puede estar y, y que esté implicada Es que están compinchados el calvo y Sarai No sé por qué están ahí Guille, Becario y Naka gritando, gritando Gritando, supongo que estarán discutiendo El plan de cómo vamos a ir a la casa De Sarai para recuperar a Ari Pero no sé, están como gritando y haciendo cosas raras Bueno, yo me voy a simplemente Esperar justamente aquí en el sofacito Y ya está, yo bueno, lo único que digo es que ¡Maximus Squad, hoy se va a liar muchísimo Vamos a recuperar y suscribirse al canal que es totalmente real y estamos creciendo Una barbaridad Unidos a la Maximus Squad que es la familia que pasa y no estoy vendiendo absolutamente todo Youtube, es totalmente gratis, hay vlogs Absolutamente todos los días a las 8.40 Así que activaros una alarma en vuestro teléfono Para llegar los primeros, porque si los primeros A las 8.40 absolutamente todos los días Comentáis y dejáis vuestro pedazo de like Os vamos a dar un Super mega corazón Así que vamos a intentar llegar a 50.000 likes Y por cierto, una cosita muy, muy, muy Importante, no olvidéis que tenéis hartaboda.com en la primera línea de la descripción, oh, un trozo de sudaderas Camisetas, gorros, líneas Libros super mega ultra guays y es todo bastante pero bastante exclusivo las camisetas se están agotando muchísimo las sudaderas también los libros ni os digo que por cierto los libros los tenéis en las librerías también más cercanas de vuestra casa o también en la primera <risa> línea de descripción en amazon que seguimos estando a top número uno, top número dos y top número tres y muchísimas otras cosas así que os lo dejo en la primera línea de descripción decírselo a vuestros padres porque estoy 100% seguro de que os lo van a comprar y no os podéis perder no ir con maldita harta moda porque inteligentes, los más guays, los más y los más guapos o guapas de absolutamente todo el mundo si vais con harta moda, así que yo bueno yo me siento y espero que venga tanto Becario Guille y Nacar para ir a recuperar y darle un abrazo super mega ultra cálido después de más de un maldito mes que no la veo está hecho polvo si está hecho por como yo, becario, tío. ¿Cómo hace yo? No, pero... Días, hace, hace dos días... Hace dos días, días... Pues hace dos días que tengo que estar fingiendo. Como si estuviera súper contento cuando la gente me ve... Tanto en mis vídeos como en cualquier otro. Que yo estoy mal. Y es normal. Porque estaba guardando un secreto... Que me está matando. Es que he hecho muchísimo... Pero que muchísimo, muchísimo, ¿Para? muchísimo... Tengo que darte una noticia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo has dicho ya? ¿El qué no, este quiere... no, que no, que me queréis decir? Pues verás, eh, pues, he hablado con Becario y me acabo de confirmar que ayer por la noche habló con el calvo y... ¿Y, y que... que tiene noticias, de ¿eh? pues, pues, sí, eh. vale, pues eso, que está en la casa de Sarai Porque yo escuché básicamente cuando estaba hablando con ella la voz de Ari en la casa de Sarai ¡Muy bien, chicos! ¿Has descubierto algo que yo ya no había descubierto? Sí, que no, sí, tío. tío! Tenemos que hablar, siéntate ¿Que, Ari? ¿Qué, Ari? ¿Qué? Ah. Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari No hace gracia, Ari, Ari, tío Ari ha muerto Ari. ¿Eh? El calvo ha matado a Ari. A Ayer por la noche me cayó para confesarle que Ari ha muerto. Sí, por eso yo escuché su voz. Muy gracioso, Naker. Pero la verdad es que no tiene mucho sentido. ¿Cómo no escuchaste su voz? ¿Por teléfono? La ¿Puede voz, ser una grabación eso? No, la voz que escuchaste hablando con Sarai es de sus hijos. Tiene dos hijos más. ¿Dónde estáis contando? ¿Cómo va a morir Ari? ¿Pero qué sois tontos? ¿Qué es lo que nos ha dicho Becario? Que Ari está muerta, la ha matado al calvo y le ha enviado a la ubicación del cementerio, que es donde ¿Qué está eres Ari. tonto! ¡Yo no! ¡Es Becario quien me lo ha dicho! No, ¡Yo no sé nada! No, yo me voy porque paso de ir ahí. Pero ir, ir, porque eso que dice Becario es verdad. Está, está loco este eh, de la cabeza y el otro que también se le habrá cruzado un maldito cable. ¿Qué pasa, bro? No tenemos que ir al cementerio a la ubicación del calvo. ¿Cómo que ha muerto Ari? ¿Lo está diciendo en serio? La ha matado el calvo No me grabes ¡Que no me grabes! ¡Joder! Harta ¿Cómo estás, tío? Tío, tranquilo Vamos a ver si es verdad eso Vamos al cementerio, tío A lo mejor no es verdad No nos podemos creer todo lo que nos dicen Que siempre hacemos lo mismo y mira Al final las cosas acaban como acaban Vamos a... Al cementerio Tranquilo, tío Que aún no sabemos si es verdad Espérate un poco Tranquilo, tío y todo ahí. Dices que está en un cementerio está en, el, en la montaña suadero y vamos a vale máximos 4 me voy a esperar un poco a que arta se tranquilice no sé una media hora y ahora iremos hacia el cementerio lo voy a intentar tranquilizar también en el coche para que esté tranquilo hablaremos un poco de otras cosas para que no tengan tema a la cabeza y, y vamos a ir por pues Maximum Squad, justamente esos muros son los que se supone que es la ubicación Así que vamos a ir al cementerio y vamos a buscar la supuesta tumba que dice Becario de Ari A ver si nos dejan entrar porque la verdad es que no vamos a entrar con la cámara Obviamente tampoco vamos a enseñar los nombres porque claro, este mm, tema no da mucha gente. gracia Así que vamos a guardar la cámara, vamos a intentar grabar justamente con el móvil para no molestar a nadie Y vamos a ver si encontramos algo bastante escutadas porque es un cementerio del pueblo. Así que nada, vamos a, vamos a buscar esa supuesta cosa que dice el calvo. A lo mejor deberíamos de haber venido con flores, Nacar. Sí, pero si no encontramos nada, tío. Estos son más pequeños porque, bueno, aquí, literalmente, pues está mi la Y literalmente es que no, no, sé, no veo nada, tío. Hemos mirado sitio por sitio y es que no hay absolutamente nada. Es que me es que no encontramos nada, tío. No Hemos mirado sitio por sitio. Esto también es pequeño, así que no sé, tío. Yo creo que, que aquí no está, o aún no han puesto. Vamos a acabar justamente el vídeo por aquí Porque la verdad es que obviamente no es por estar Ahora mismo en el cementerio obviamente Pero bueno, no sabemos si Becari nos ha mentido Si le ha mentido a Becari del calvo No tenemos ni maldita idea Así que vamos a terminar el vídeo justamente por aquí Seguimos sabiendo que Ari ha desaparecido 100% Y que no está aquí con nosotros Y yo pues personalmente máximo es cuando me gustaría decir estas palabras Pero es que yo siento que no encontraremos a Ari nunca Voy a despedir el vídeo, estoy bastante, pero bastante rayado. Yo soy Harta y como siempre digo Vive al máximo